Vamos a hacer un análisis. Hasta en los artículos míos, si es tan amable, mi hija, búscame el Jaya que está allá afuera. Yo vengo diciendo del Jaya, el periódico El Jaya que está en, en la información, al ladito está ahí. Vengo diciendo, y lo dije antes, que donde está la OEA, yo dejo de, de no creer mucho. La OEA, desde hace unos 20 años, que Juan Bo estaba vivo y estaba con toda su actitud cuerda, decía Juan Bo, esas instituciones han degenerado tanto que no hacen las cosas ocultas en su papel de representar a Estados Unidos y la política. Y oigan bien, en todo Estado, siempre ha sido así en Estados Unidos, está el presidente, pero aquí abajo, por debajo del presidente, hay organizaciones de mano negra o residuales, que debe ser el nombre, encargadas de hacer vainas sucia en otros países. Y le puedo poner ejemplo de que en Estados Unidos se ha dado históricamente así. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el narcotráfico italiano, el narcotráfico italiano jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial para producir el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Esos tipos hicieron un trabajo y eso, esa liga que se producía entre el narco, los militares, los franceses, los italianos, los Estados Unidos, la CIA, la FBI, era un sector que se encargaba de hacer esos contactos. Quiero decirle con esto que Estados Unidos siempre ha tenido sectores para hacer esa diablura. Eh, eh, inclusive, la última de esos casos así muy conocidos fue de aquel militar de la CIA que trabajaba en los países árabes y quería tener más dinero, por supuesto, para combatir supuestamente el narcotráfico en Afganistán. Pero el Congreso entendió que no había por qué darle más dinero y él decidió a ese sector negro o manos residuales pedirle que le permitieran vender armas a los países de América Latina para acumular ese capital y usar esos dólares para combatir el narcotráfico, DIC. Entonces, queda claro que en Estados Unidos eso se ha venido dando. En los últimos tiempos, Estados Unidos está usando casi de una forma abierta, vulgar, a estas organizaciones como son la OEA y organizaciones de cierto, que eran de cierto prestigio y que al principio jugaron papeles estelares. Y por eso le encanta poner como secretario de la OEA a individuos que se prestan, que se prestan, individuos que se prestan para participar y hacer vagabundería. Como es el caso de Luis Almagro, Almagro. Buena. Buenas noches. Buena. Noche. buena. Sí, Dígame. Bueno, Buenas noches, me escucha. Sí si te escucho he tenido la curiosidad de llamarle a usted, porque yo lo participo, yo lo veo siempre, entonces óigame lo que le voy a decir, por Dios, eh, vete al paso, que yo no quiero que te, que te quiten el, el programita, la vaina, vete al paso, que tú sabes cómo es que son estos buitres, ¿entiendes? Y que tú mira. llamas al paso, porque yo no entiendo, que yo estoy haciendo que debo ir al paso, sabes que a veces las expresiones la, la magnifican tú entiendes, te pueden hacer un daño yo no quiero que tu programa se joda espérate, entonces, aparte de eso eh, yo quiero hacer un aporte para tu programa para que no te lo quiten porque tú dices que está muy mal, ¿verdad? yo te voy a aportar algo mensual te lo voy a mandar para que no te quiten tu programa, ¿oíste? pero, eh, ¿es una babosada o es de verdad? ¿Te voy a la de esas, de la que te gustan. No, bueno, Tú estás de cómico. Cómico. Tú estás de cómico. No, no. De cómico estoy yo alto, coño. Usted está de cómico. Usted es un charlatán. Usted está loqueando. Vaya a joder con otra vaina. Usted es de Leonel. Y por eso está con esa actitud. Por eso está con esa caballada. Por este país está jodido. Como gente como usted. Por eso está jodido. Como baboso como usted porque no tienen dónde discernir, óyeme esta noche, para que aprenda, aprenda, oye, mira, la OEA, junto con Leonel, Lovincho, Roberto Rosario, son los responsables de la actividad del 16, esos malvados, son partes responsables, Motivado, apoyado por unas vainas llamadas, Pinju, participación ciudadana y también parte de los grupos de los popis de la bandera nacional, parte de esos grupos, ahí hay grupos de la CIA, los popis, ahí hay grupos que los financia, los financia Estados Unidos, creado por Jim Brouster, el embajador maricón que tenía un esposo hombre y no respetó que aquí no se permiten la, las leyes, no permiten que se casen hombre con hombre. Y ese tío le rompió las reglas por encima de esa vaina y asistía a actividades sociales, ese desgraciado, con su maricón al lado, dando un mal ejemplo. Y no solamente eso. Ese tipo le consiguió fondos a la organización de maricones del país. ¿Por qué? Porque le interesaba crear grupos tipo los popis, tipo parte de los que estuvieron en las banderas, que son jóvenes que tienen inquietudes. Pero hay momentos que, como no tienen una ideología, no tienen una conceptualización, no tienen un programa, te dicen una vaina buena y después te meten la pata en otra. Y te lo voy a demostrar.